Estamos eh, en la serie de las charlas sobre cómo eh, sacar todas esas fortalezas internas para enfrentar las situaciones de la vida. Y hoy eh, vamos a enfrentar una muy específica que se trata sobre eh, la capacidad que todos tenemos innata de poder soltar o cerrar capítulos en la vida, ¿verdad? Entonces, eh, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, voy a compartir una presentación y este, les invito a todos a que se sienten cómodamente, que busquemos ir como a un espacio interno donde podamos como concentrarnos para que podamos tomar el mayor beneficio para esta sesión. A veces uno en Facebook se acostumbra a darle vuelta y vuelta y, y se queda pensando en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, como dice el título, capítulo cerrado, o cerrar capítulos para vivir el presente con plenitud, es una, una cosa que todos buscamos hacer a un cierto momento de nuestras vidas, especialmente cuando se han acumulado muchas experiencias, ¿verdad? Y este, creo que es una cosa que nos va a um, explorar sobre esto más, descubrir o redescubrir esta capacidad que todos tenemos. Eh, puede ser algo que nos puede ayudar muchísimo a sentirnos livianos a sentirnos más fuertes más poderosos y para empezar quería invitarlos a que hagamos un pequeño ejercicio entonces vamos a como ir hacia adentro y vamos a valorar nuestros esfuerzos de nuestra vida Podemos como rápidamente repasar dónde hemos, de dónde venimos y a dónde estamos. Y vamos a mirarnos con amor sin olvidar que todavía hay mucho que aprender sobre nosotros mismos. Entonces, con otra capacidad que tenemos, que se llama introspección, vamos a ir hacia adentro como aquel que se retrae de toda la realidad externa. Y mientras respiramos y relajamos este cuerpo, vamos a dejar que al leer lo que está escrito en la pantalla, suavemente me concentre en el sentimiento de lo que viene de este párrafo, de lo que necesito expresar naturalmente. Y en este pequeño espacio, Abro mi corazón, sabiendo que vienen muchas cosas emocionantes por aprender. Muchas gracias. Creo que es muy importante para poder cerrar capítulos eh, tener, por así decirlo, eh, la capacidad de sentirnos agradecidos con todo lo que hemos estado viviendo en la vida. Y eso puede ser que a veces sea fácil en ciertas áreas y en otras no. Pero si puedo ver incluso en las que son difíciles ser agradecido, si incluso puedo ver los esfuerzos que yo he hecho, puedo evitar culparme o sentirme mal por lo que haya pasado. Porque definitivamente lo que sea que haya vivido me está ayudando para saber en dónde estoy ¿verdad? y hacia dónde quiero ir. Entonces, esto está muy relacionado a, como decimos en el Raya Yoga, ver el beneficio que hay en cada escena de la vida. Y una cosa que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo para hacer las paces con mi pasado, es escribir. Cómo hacer un diario, cómo agarrar un lápiz, un papel y casi que no pensar mucho al respecto de lo que voy a escribir, pero soltarte, ¿verdad? Dejarte expresarte sobre lo que sea que quieras escribir de tu pasado, sin necesariamente pensar demasiado. Solo a veces lo que necesita uno es expresar su corazón, ¿verdad? Sus sentimientos. Y esto a mí me ayudó mucho personalmente para encontrar beneficio en escenas de mi vida que yo sentía que no había ningún beneficio. Porque cuando uno siente que ha perdido el tiempo, se siente mal, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes o cuando uno cree que hizo mucho daño o se hizo mucho daño. Pero luego les voy a comentar más sobre mi experiencia. Yo siento que al final esta capacidad de, de ver el beneficio en cada escena es lo que nos va a ayudar a hacer las paces y a sentirnos agradecidos por incluso las escenas más negativas o dolorosas que pueden haber pasado en esa historia, ¿verdad? Y esta frase me gustó mucho, la encontré, decía, soltar no es, no es solo decir adiós, sino gracias, ¿verdad? Entonces, como dice y como ven aquí, todo lo que ha pasado me ha llevado a donde estoy. Y como les comentaba, este, si uno se pone a pensar, es debido a esas escenas incluso más oscuras de nuestra vida, lo que nos ha enseñado algo, por lo cual estamos parados aquí en este mismo instante listos para aprender. Y en mi caso personal siento yo que muchas veces el ego, o lo que le llamamos arrogancia, muy sutil, es lo que no nos damos cuenta de que eh, nos bloquea o nos bloqueamos a nosotros mismos y no nos permite eh, ver qué es la nueva cosa que hay que fluir con, ¿verdad? Entonces, eh, aunque eso suceda, no hay problema. Y si eso pasó durante un largo periodo de mi vida, ¿verdad? Definitivamente siempre hay una forma de soltar, ¿verdad? Y es hasta que yo veo que hubo beneficio en esa escena porque me, me permitió ver o tal cosa, que entonces yo puedo decir gracias. A mí mismo, por lo que aunque me hice sufrir, o gracias a alguien que incluso me hizo sufrir porque eventualmente me ayudó a ver algo que antes no veía, podemos decirlo así. Y al final, ¿de qué se trata este viaje espiritual? Podríamos decir, de ser conscientes, ¿no? Entonces, ayudarnos a ver algo es demasiado importante, diría yo, ¿no? Y... Otra cosa que es muy importante es que si uno se queda pegado, ¿verdad? Como un disco rayado sobre alguna cosa que sucedió que no has podido aceptar y que te mantienes ahí este, culpándote o culpando a alguien, ¿qué pasa? Pierdo mucho poder porque estoy acumulando demasiados pensamientos y muchos de esos probablemente inútiles o negativos. Entonces, una cosa que es muy, muy importante y que ayuda muchísimo es de verdad aprender a soltar todo lo que ha pasado, a soltar la culpa, a soltar todo lo que me pesa internamente. Y para esto, en el Raya Yoga, una de las cosas que a mí me han ayudado más es estas tres cosas que quería compartirles con ustedes. O sea, para ir a la esencia, de las cosas y ver con claridad todo como el beneficio que hay detrás de cada escena, me va a ayudar muchísimo practicar estos tres puntos. Y este, en el rayo yoga también decimos que todo se trata de volverse un punto, porque cuando tú escribes un punto, eh, si es, perdón, cuando escribes una coma, viene algo después, ¿verdad? Pero si escribes un punto y aparte, ya está, no hay nada más, ¿verdad? Se acabó la discusión, se acabó la controversia, no hay más comentarios. Entonces la idea, y esto es la, la práctica de la meditación, la que ayuda mucho es que podamos ir a ese punto. Significa que nos podamos ver, <coughs> perdón, a nosotros mismos como un punto, y estoy hablando de forma de ir a la esencia de lo que somos, ese es el primer de los tres. La segunda es poder ver a la fuente de todas las cualidades que en su expansión está llena de tesoros, pero también en su esencia es igualmente la semilla de todo ese conocimiento y cualidades. Y tercero, poder poner un punto a toda mi historia del pasado, ¿verdad? Entonces, eh, como que liberarnos y tener esa, esa claridad de ver que yo, el creador de mi historia, no soy mi historia, ¿verdad? Entonces, la meditación nos ayuda mucho a, a practicar estas tres cosas. Y para este, aclarar más qué significa esto, vamos a explicar un poquito cada uno de los tres. Primero, que yo soy el punto. En el Raya Yoga, en la meditación del Raya Yoga, hablamos de desapegarnos o de ver con más claridad quién soy yo y quién no soy yo, ¿verdad? Entonces, como les decía, está el que crea y la creación. Entonces, la primera cosa que vamos a crear claridad es entender que yo soy esa energía que da vida a esta creación externa del cuerpo. A través de cada pensamiento, cada sentimiento, cada idea, ¿verdad? Pero que yo no soy esta creación. Es mi creación y yo soy el creador. Entonces, cuando en, ese, en esta práctica interna de ir hacia adentro, con ese poder de introspección, podemos ver con claridad que yo soy ese creador, esa energía no visible, infinitesimal, eterna, ¿verdad? Que está de alguna forma influenciando y recreando continuamente este cuerpo y que en realidad este cuerpo está hecho de materia, ¿verdad? Y que lo percibo a través, y, y percibo la realidad a través de este cuerpo, pero que yo soy el que está conectado, ¿verdad? Como el instrumento o el traje, ¿verdad? Esa es la primera claridad para poder sentirnos esa energía esencial. La segunda es los roles, entender que mis relaciones, mis responsabilidades, todo eso es mi creación también, pero no es lo que yo soy. Entonces, si yo me separo con esa capacidad de observar, de ir hacia adentro, y, y, y puedo como soltar incluso todo ese mundo externo, esa red que he creado, por unos instantes eso me lleva a esa experiencia de mi esencia. Y el tercer punto sería separarme de mi historia, como les estaba hablando hace un instante, de todas las experiencias, de todos los eventos, para que yo verdad pueda de alguna forma ir hacia adentro y cerrar toda esa, esencia, perdón, toda esa expansión en la esencia. verdad Y cuando yo solamente experimento esa esencia de paz o de amor, estas cosas las puedo dejar de lado y me da mucho poder. Me da mucha claridad para ver las cosas de una perspectiva diferente y esa claridad trae poder desde la experiencia. Entonces, ese era el primer punto, ¿verdad? De verme a mí mismo en esa esencia. Ahora, la segunda sería la capacidad de ir hacia adentro para también poder conectarnos con... Esta fuente suprema o este eh, océano de cualidades, que también en su esencia lo podríamos ver como un punto, como una energía. Para eso tengo que pasar por ese primer paso que acabamos de hablar, de desapegarnos de todo lo externo. Y eventualmente, una cosa que hacemos en la meditación es, pues, conversar, así como que crear una relación de forma que tú bueno digas hoy quiero experimentar que tú eres mi madre por así decirlo o quiero experimentar ternura o quiero experimentar algo, ¿verdad? O no más quiero com comentarle cómo me siento algo, ¿verdad? Como lo harías tú con cualquier otro ser querido. Pero la meditación del raya yoga va más allá, no solamente a tener, ¿verdad? Expresar o ¿Verdad? Este lado de la, de, de, la, de la relación, pero luego termino esa conversación para experimentar la cualidad de esa semilla, ¿verdad? Y es en la experiencia de una cualidad del Alma Suprema que yo puedo tener la capacidad de sentir que este océano también es una semilla. O sea que me puedo, como por así decir, perder en la experiencia de esa cualidad y eso es como de punto a punto como lo pueden ver en la imagen es una cosa visual que puede ayudarnos también y el tercer punto que vamos a hablar hoy es que al yo tener esa claridad de verme a mí mismo en mi esencia de ver la esencia de mi padre mi madre eternos la tercer paso podríamos decir es transformar como yo veo la vida, ¿no? Y dice aquí, transformo algo tan grande como una montaña en una semilla de algodón, ¿verdad? Algo pequeñito. Y es que este, cuando uno ve la esencia de uno mismo, puede tener una, muchísimo más claridad para poner las cosas en perspectiva y ver la esencia de lo que sucede y no quedarse pegado con las cosas eh, la expansión de lo que sucede, que fulanito dijo, que no dijo, que sintió, qué, ¿verdad? Y entonces a veces nos quedamos con toda esa bulla interna de pensando las posibilidades o lo que yo debería haber hecho y todo esto, que de nuevo, como vimos antes, perdemos poder por demasiado pensar. Entonces, para mantener nuestro poder interno, ¿verdad? Este poder de soltar también le podemos llamar el poder de empaquetar, que es esa capacidad de poder, verdad, cambiar la perspectiva y ver si yo soy este ser espiritual, esta energía y esta es mi creación, verdad? Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son las prioridades en la vida? Tal vez ya no me voy a perder en tantas cosas que no son tan importantes, porque a veces queremos abarcar tanto que nos desviamos, verdad, y perdemos la perspectiva. Entonces, es un poco como lo que ha sucedido con la pandemia. Nos ha obligado, por así decirlo, a ir hacia adentro, a muchos, y ver qué es lo que hemos estado haciendo con nuestra vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si un evento externo no nos tiene que obligar para eso, pero yo lo hago a mi propia conciencia, para que entonces pueda siempre mantener una claridad de hacia dónde quiero ir, ¿no? Y no solamente eso, de no ahogarme en vasos de agua cuando las situaciones suceden. Porque aunque sea una situación tan grande como una montaña, dice allí, si yo puedo entender que soy un ser eterno, un actor dentro de este drama de la vida, por así decirlo, y que, verdad, que ¿cuál es mi propósito como actor en este drama de la vida? Tal vez muchas de esas cosas en las que nos ahogamos no lo merecen, ¿verdad? Porque vamos a estar teniendo esa perspectiva mucho más amplia que solamente los detallitos de la obra, ¿verdad? Entonces, otra cosa que viene de esta, de esta perspectiva de ver eh, las cosas, yo como le llamo a veces como ver de adentro para afuera, o como se le dice en el oriente, tener un tercer ojo, ¿verdad? Que tú puedas observar todo desde tú el alma o de tú esta conciencia y, y no quedarte pegado con los detalles de los personajes, de quién hizo qué, ¿verdad? Es que la ventaja de todo esto es que empiezas a ver, ¿verdad? Que cualquier situación que viene a tu vida es para, tu, para hacerte más fuerte. Es como que casi que tú estás atrayendo las situaciones porque quieres avanzar, ¿verdad? Y tal vez no conscientemente, no es que te traigas una cosa, ¿verdad? Fea así como masoquistamente, pero de alguna forma, ¿verdad? Es una, siento yo, aunque no sea así, es una perspectiva muy positiva de tener, si no lo quiero creer, por, por ejemplo, porque entonces así voy a, no voy a sentirme víctima de las cosas nunca, porque voy a siempre eh, tener esa esta meta, podríamos decir, de que siempre ver el beneficio que haya en las cosas, porque yo sé que algo, lo que sea que viene es para que yo aprenda algo que me va a hacer más fuerte, ¿verdad? Pero son frases que pueden sonar muy bonitas de fondo de pantalla cuando uno las lee, pero la cuestión es cuando uno las vive. Y esta imagen que ustedes ven allí es muy poderosa, siento yo, porque la persona que está ahí está, es una persona de ¿verdad? De, de verdad. Y este, es que a veces vienen situaciones que de verdad son muy grandes, ¿verdad? La pandemia nos ha demostrado, <risa> nos ha creado retos, y este, yo siento que esta, esta capacidad de sentirnos preparados internamente para estar siempre en esa esencia y no quedarnos eh, asustados por las escenas que vengan de afuera, ¿verdad? Puede darnos, bueno, la capacidad que podríamos y necesitamos más en este instante, esa estabilidad interna que se logra cuando yo sé cómo ir siempre a la esencia y soltar toda esa expansión, soltar todo lo inútil, soltar todo aquello que me, que me pesa, ¿verdad? O me duele también. Y en el raya yoga, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esta expresión, Om Shanti, que significa yo soy paz. Y básicamente siento yo que es como una, una esencia de todo lo que es el poder de soltar, ¿verdad? Que es poder sentir que yo soy esa energía infinita de paz. ¿verdad? De, de esa capacidad de paz que está ahí siempre. Si sí, yo puedo conectarme a ella. Y entre más lo practique, así es como van a ver este... Voy a ir viendo esos beneficios que vienen cuando las situaciones o pruebas podríamos decirle, emergen allí, ¿verdad? Y para cerrar, quería compartirles un pequeñito video sobre una escena de, de una película que ustedes seguramente ya han visto que se llama El Rey León. Y me pareció muy bonita porque es un poco la esencia de lo que estábamos hablando sobre este poder de soltar. Entonces, vamos a compartirla y luego cerraremos. pero no es un segundito. Y allá abajo... No es mi padre. Es solo mi reflejo. No. Ahí está. Lo ves. Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Simba, me has olvidado No, eso nunca Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí Ve en tu interior, Simba Eres más de lo que eres ahora Toma tu lugar en el ciclo de la vida ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes Recuerda quién eres Tú eres mi hijo el rey verdadero. Recuerda quién eres. No, padre, no me dejes. Recuérdalo, padre. Recuérdalo, no me dejes. Recuérdalo. ¿Qué fue eso? <risa> el clima. ¿Muy peculiar? ¿No crees? Sí Parece que los vientos cambian Ah, el cambio es bueno Sí, pero no es fácil Sé lo que tengo que hacer, pero Si regreso tendré que enfrentarme al pasado Y he estado huyéndole desde hace tanto ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! Está en el pasado Sí, pero me dolió Oh, sí, el pasado puede doler pero según lo veo, puedes o huir de él, o aprender. ¡Ah, ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. ¡No, no, no, no! ¡No, ¿No mi bastón! ¡Oye! ¿A dónde vas? A... Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, creo que al final de eso se trata, ¿no? poder ir hacia adentro, reconocer quiénes somos, ver nuestra esencia, ver la esencia de nuestro creador y al final este, se nos hará cada vez más fácil soltar todo ese pasado. Y aunque sean golpes, algo aprenderemos, ¿verdad? Y estaremos contentos de seguir adelante. Entonces que pasen muy buenas tardes y fue un placer tenerlos con ustedes y nos vemos el próximo martes.